todos los interesados en hacer un pacto con mi señor Lucifer todos los que se han cansado de la miseria, de la pobreza de estarle mendigando a ese Dios de los cristianos que nunca responde a ese Dios de los cristianos que se complace cuando usted se le arrodilla, se le humilla y nunca concede las peticiones de su corazón para todas esas personas está el templo luciferino, semillas de luz universal acá pueden hacer un pacto con el diablo Pueden hacer acá, directamente, en las instalaciones, en una ceremonia privada o a distancia. Solamente contáctenos desde cualquier parte del mundo al WhatsApp que aparece en pantalla. El cambio es ahora, es el momento de decirle adiós al sufrimiento y empezar a vivir de una manera completamente diferente. Templo Luciferino, semillas de luz universal. El cambio es ahora.